¿Cuál fue el motivo del cambio del comandante de la operación especial de Rusia en Ucrania? ¿Qué pasó para que el general Surovikin Kim fuera removido de su cargo? Les tengo detalles del nuevo comandante de las tropas rusas en la operación especial en Ucrania. Kremlin emitió un nuevo comunicado dando a conocer detalles sobre el cambio de comandante de la operación especial. Analistas opinan: "Es inminente la contraofensiva a Bakhmut por parte de la Federación". Ya les tengo detalles al respecto. Había Pro revela que la Federación está enviando nuevos tanques y modernos a la zona de la operación militar especial en Ucrania. Zelensky puso en alerta a sus tropas en la frontera con Bielorrusia el día 16 de enero de 2023. Putin se enojó con uno de sus ministros en plena conferencia televisada. Las razones en el transcurso del video. Revuelo en la OTAN por la partida de submarinos y buques de guerra desde el Mar Negro sin rumbo conocido. El Norte prepara unidades militares de Ucrania en el manejo de los sistemas de misiles Patriot. The training will prepare approximately ninety to one hundred Ukrainian soldiers to operate, maintain and sustain the defensive system over a training course expected to last several months. Once fielded, the Patriot will continue to, excuse me, will contribute to Ukraine's air defense capabilities and provide another capability to the Ukrainian people to defend themselves against Russia's ongoing aerial assaults. Rusia responde a través de su embajador en Estados Unidos, Anatoly Antonov, sobre el apoyo militar que recibe Kiev de los gobiernos occidentales y en base a una información del periódico The Washington Post. Los columnistas de The Washington Post admitieron abiertamente que el entrenamiento del personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Estados Unidos significa la expansión de la participación en la confrontación. Señalaron que la administración ya no se limita a fortalecer el potencial de defensa de Kiev, sino que está enviando nuevas So para aumentar su capacidad ofensiva. Los invito al contexto de las noticias en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales en Mundo. Muchas gracias por su tiempo. Aquí está el contexto de la información para hoy. Estas son las noticias más importantes del momento. Saludo cordial para todos. Gracias por acompañarnos una vez más con la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales en Mundo. Ojo al dato. Soledad, aunque se dice que está al control total del ejército ruso, según diarios en Lavos, como Avia.pro, se escucha Escuchan detonaciones y disparos en la ciudad, analistas militares hablan que aún las tropas rusas junto con las PCM Wagner realizan lo que se conoce como la limpieza del área para asumir el control total del asentamiento clave para el avance de las tropas a otra zona. Se está hablando, escuchan amigos porque las cosas tienden a cambiar o a subir de niveles en las próximas horas. Y se ha dado un movimiento estratégico que todos están comenzando a comentar en las redes y en la más media y tiene que ver con la remoción del cargo al comandante de las fuerzas rusas en la operación especial en Ucrania que es así como lo llaman en Rusia hablamos del general Sergei Surovikin ha sido removido de su cargo y era quien estaba al frente del ejército ruso en esta operación en su reemplazo llega el general Valery Gerasimov a coger las riendas de los avances de las tropas en tierra hemos encontrado preguntas como estas en la red ¿Qué hay detrás de todo este nuevo cambio? ¿Qué está pensando el jefe del Kremlin? ¿Está planeando ir por todo o nada? ¿Por qué fue removido el general Armagedón? Son muchas de las preguntas que algunos analistas rusos y occidentales están haciéndose, tratando de interpretar esta nueva carta que ha presentado Vladimir Putin en las últimas horas desde Moscú. Recordemos que el general saliente Sergei Surovikin o más conocido como el carnicero de Siria, quien fue también el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, fue quien se echó al hombro la responsabilidad de proteger a más de 20.000 hombres rusos que fueron replegados en Gerson, además de ser uno de los directos responsables de lo que está ahora sucediendo en Soledad, de la mano con las PCM Wagner de Prigozín y que luchan por tener el control total por este asentamiento clave para mirar el foco hacia Bakhmut pero bueno, me voy a remitir a los diarios eslavos como RT y dice esta información que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Valery Gerasimov, asumía como comandante adjunto de la agrupación de tropas en la zona de la Operación Militar Especial en Ucrania, reza el comunicado del Kremlin que se convierte en uno de los tres sustitutos de Gerasimov, estamos hablando de el general Surubikin, los otros dos son el jefe de las fuerzas terrestres. El general Oleg Saliukov y el jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el coronel general Alexei Kim. Pero amigos, les voy a leer lo que dice el comunicado desde el Kremlin y quiero que por favor lean entre líneas lo que dice, porque aquí surge la pregunta, ¿lo que está por venir es algo mayor en Ucrania por parte del ejército ruso? Cito este párrafo para que ustedes saquen las conclusiones. La elevación del nivel de gestión de la operación militar especial está asociada con la ampliación de la escala de tareas resueltas en el curso de su implementación, la necesidad de organizar una interacción más estrecha entre las ramas y los tipos de tropas de las fuerzas armadas así como mejorar la calidad de todo tipo de apoyo y la eficacia del mando y control de las agrupaciones de tropas de fuerzas, reza el comunicado oficial del ministerio en pocas palabras se dice por parte de algunos especialistas que estos cambios pueden obedecer teniendo en cuenta este comunicado, es que el general Gerasimov estaría al frente de las operaciones, pero habría debajo de él otro frente con otros dos generales que estarían al mando de Gerasimov, cumpliendo obviamente tareas puntuales, por eso dice cumpliendo la escala de tareas resueltas en el curso de su implementación. Viendo algunos informes de las últimas horas que hablan de supuestos, en el orden que lo del general Surovikin dicen desde la prensa occidental que esto puede obedecer a una degradación o destitución. Vale la pena recordar que el general Surovikin es el responsable de los directos con bombardeos a la infraestructura eléctrica de Ucrania y esto significa un golpe bastante fuerte a las tropas de Zelensky indirectamente también a la OTAN, y entonces eso es lo que por un lado dicen desde la prensa occidental, anclan su versión en la degradación, pero por otra versión que se está enclaustrando en la red, es que al general Surovikin lo han ascendido por todo el andamiaje y la escala de tareas que se viene y acciones que se anunciarán en las próximas semanas, por lo tanto en ese orden de ideas, lo de degradación que está manejando la prensa occidental no es compatible con esta versión y la otra versión o suposición que tenemos es que se presume por las declaraciones recientes que ha entregado las PCM Wagner rusas en Soledad que prácticamente vendió el éxito de la toma de Soledad de la mano de Surovikin en lo que están diciendo pues el ejército ruso tuvo que salir al paso frente a estas acciones de los Wagner rusos y como Surovikin la iba muy bien con los Wagner de Prigozín pues la propaganda se la llevó a ellos los Wagner con Armagedón y en ese entendido se habla que pudiera ser que choiku y Gerasimov que no han tenido mucho que ver con las tareas y éxito del ejército ruso en las primeras etapas en Ucrania pues ahora no se quieren quedar por fuera de los honores y todo indica que como viene batalla por Bakhmut es la oportunidad de figurar, pues si cae Bakhmut sería un éxito para Rusia que lo vendería Choigu y Gerasimov y no dejarlos vender a Armagedón con los Wagner, repito estas son solo presunciones y especulaciones que hay en las redes y en los analistas internacionales tanto occidentales como rusos porque a ciencia cierta ninguno sabe qué está pasando desde el ministerio de la defensa con estos cambios y lo que hay es que es esperar, señores lo cierto es que el medio eslavo Avia.pro está reseñando que luego de que las tropas del Kremlin realicen el barrido en soledad, es cuestión de días para que el ejército de Moscú lance la operación para la toma de Bakhmut, que está bien complicado porque allí, según lo están diciendo analistas, el ejército de Kiev tendría una fuerte fortificación de sus unidades esperando la contraofensiva de Rusia porque allí hay muchos combatientes extranjeros que se estarían uniendo a las fuerzas de Zelensky. Aunque hemos visto denuncias en las últimas horas por parte de algunas redes ucranianas, en donde de padres de jóvenes de 16 y 17 años han recibido citaciones del ejército para recibir adiestramiento militar y en pocas palabras ser enviados al frente de batalla. Esto obviamente está siendo muy cuestionado. Al gobierno de Zelensky, pues normalmente la edad para el reclutamiento es de 18 años. Pero ante las pérdidas que han venido sufriendo las tropas de Zelensky, todo indica que ahora será obligatorio y tienen a movilizarlos para quienes reciban las citaciones a ser parte de las filas del ejército ucraniano. En las últimas horas había Punto Pro, revela que se están trasladando una gran cantidad de tanques rusos TM-90 Breakthrough para la zona de la operación militar especial, por lo menos según este diario digital dice que los usuarios han posteado imágenes de un enorme convoy de los últimos tanques rusos TM-90 a la zona de la operación militar especial, los vehículos blindados de combate pesados han recibido protección adicional lo que aumenta significativamente la efectividad del uso de los tanques, incluso contra las fuerzas enemigas significativamente superiores. Aún no se puede calcular el número exacto de tanques en la columna debido a la densa niebla en el video que han presentado, sin embargo, se está hablando de al menos de una compañía de 10 tanques que incluye estas características. Por razones obvias, la ubicación de los vehículos de combate no se reveló, sin embargo, el uso de los T-90M ProRib en el Distrito Militar del Norte permite ver una ventaja significativa sobre el equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de hecho es el primer paso al conflicto en el que los tanques rusos T-90 Prorib recibieron uso de combate según varias estimaciones se podrían usar más de 30 tanques TM-90 Prorib en la zona de la operación militar especial escuchen porque recientemente el presidente de la capital en Kiev advertía y dejaba entrever su gran preocupación por lo que pueda pasar con Bielorrusia el día 16 de enero de 2023 ya que para esta fecha se tiene previsto la realización de ejercicios militares de Bielorrusia con la federación, es cierto para Zelensky, pero está pidiendo a sus tropas en la frontera con Bielorrusia que hay que estar atentos y preparados. Recordemos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó en las últimas horas la frontera en el noreste de Ucrania, abordando temas de seguridad para la zona específicamente. Tocó temas como la situación en la frontera con Bielorrusia y lo que para Zelensky llama medidas antisubversivas en este territorio según el presidente de Ucrania dice que aparte de las declaraciones contundentes del lado bielorruso no ve nada peligroso allí en la frontera con Bielorrusia pero pide a su ejército estar alerta ante cualquier situación que se presente con Bielorrusia bueno antes que se quede en el tintero señoras y señores en las últimas horas el presidente de la federación se puso firme y dejó entrever su enojo con uno de sus ministros que al parecer tenía como misión firmar unos contratos que tenían que ver con la fabricación de aviones militares para Rusia y lo puso como dicen literalmente en su sitio. Escuchen el contexto de este informe. El presidente de Siberia calificó de demasiado lento el trabajo de la cartera de industria y comercio a la hora de entregar los pedidos hechos por el gobierno a los fabricantes de aeronaves en Moscú. En este orden, el oso en el Kremlin le dio un mes. Para que d результат от министру скуучен ustedes минус dijo путин и уль чтобы в течение месяца я вас прошу в течение месяца должно быть все сделано вообще-то квартал О чем мы говорим не понимаем в каких условиях мы живем Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить ладно мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономи нет не постарайтесь сделать все возможно сделайте это пожалуйста в течение месяца en pocas palabras, se optimizó. ¿Qué opinan amigos? Hay revuelo en Rusia en las últimas horas por la confirmación de que el norte preparará a varias unidades militares ucranianas en el manejo del sistema Patriot que ha sido entregado a las fuerzas de las AFU y así fue como recientemente desde el Pentágono a través de uno de sus portavoces dieron el informe a nivel de los medios en Estados Unidos. The training will prepare approximately 90 to 100 Ukrainian soldiers to operate maintain and sustain the defensive system over a training course expected to last several months and once fielded the Patriot will continue to excuse me will contribute to Ukraine's air defense capabilities and provide another cap cap uh, capability to the Ukrainian people to defend themselves against Russia's ongoing aerial assaults en las últimas horas, el embajador de Rusia en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 sino que está enviando nuevas armas para aumentar su capacidad ofensiva. Anatoly Antonov cuestiona el hecho de que la estrategia de la defensa de Ucrania solo es para el despiste de Rusia y lo que se consigue es crear el mayor daño posible a Rusia con el apoyo militar a Ucrania. El último argumento de los labios de los periodistas locales muestra elocuentemente que Washington quiso despistar deliberadamente a nuestro país y a la comunidad mundial al hablar del deseo de fortalecer la capacidad de defensa de Ucrania. El verdadero objetivo de la administración es infligir el mayor daño posible en el campo de batalla a Rusia a manos de los ucranianos. Vamos a seguir con más información. Recuerden suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios que son importantísimos para nosotros. Bueno, señores, atentos porque la Federación en las últimas horas ha tenido patrullando y realizando maniobras a un buque de cerca a las costas de Noruega y que porta misiles hipersónicos. Según lo están reportando medios internacionales, y lo ha reportado también el Ministerio de la Defensa de Rusia, ha estado realizando ejercicios militares este buque de guerra en la zona mencionada con misiles hipersónicos, aunque no mencionan cuál fragata es. Dicen que fue la fragata que envió recientemente el presidente Putin a patrullar los océanos y mares con misiles hipersónicos. En ese orden de ideas, se trata de la fragata Gorskop, que ha sido equipada con estas armas para defender su soberanía. Y este es un diciente mensaje a Occidente y a la OTAN que Rusia no va a retroceder en sus tareas a escala en Ucrania y que está lista para defender el territorio con todas las medidas o los medios eh, disponibles de las intenciones expansionistas de la OTAN. Había punto pro dice que recientemente uno de los barcos de desembarco rusos más grandes se dirigió a la parte occidental del Mar Negro en el contexto de los informes de que la Federación tendría la capacidad de desembarcar tropas en el sur de Ucrania. La aparición del gran barco de desembarco ruso Priot-Morgunov se convirtió en una posible evidencia de que el plan para el desembarque de tropas podría llevarse a cabo. Se sabe que el barco partió de Novorossiysk y junto con él, a juzgar por las imágenes, se trasladaron otros tres submarinos diésel eléctricos, cada uno de los cuales llevaría misiles de crucero calibre. La agrupación de submarinos diésel eléctricos en el Mar Negro es un poder bastante serio, especialmente por porque gracias a esta capacidad de lanzar misiles desde una posición submarina, un ataque a las instalaciones de la AFU en Ucrania se podría realizar de manera inesperada y prácticamente en cualquier momento, dicen los editores del diario Avia.pro. También hablan en cuanto al barco de desembarco el Piotr Morgunov. Es el último barco de desembarco más grande actualmente en las aguas del Mar Negro. Se desconoce qué puede haber exactamente a bordo, sin embargo, el barco está... A y puede resistir ataques, incluso el uso de misiles de crucero antibuque Harpor, que pueden ser transferidos previamente al ejército ucraniano, dicen los editores del diario. Recordemos que recientemente el mismo presidente de la federación ha dicho que está seguro que los misiles darán la protección y seguridad necesaria a Rusia ante cualquier amenaza. Externa y añade que el objetivo de un arma hipersónica es mucho más difícil de calcular que el de los misiles balísticos intercontinentales debido a su maniobrabilidad. Según la inteligencia del país del norte, aparte de Rusia, China, países que ostentan este tipo de tecnología se están sumando, escuchen bien, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte y Australia. Y escuchen, amigos de Noticias de Última Hora, porque recientemente se ha conocido que en la región de Tula se ha abierto recientemente un centro de formación para operadores de vehículos aéreos no tripulados. Fue creado por encargo por el gobernador de Tula, Alexei Dumin. Las clases son impartidas por instructores con experiencias de combate y profesores de la Universidad Estatal de Tula. Los graduados participarán en el trabajo de las unidades del Ministerio de la Defensa ruso y otros organismos de seguridad implicados en la operación especial que se lleva a cabo en Ucrania.